Gritando como loco. Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Tal vez ustedes se estén preguntando, Emanuel, ¿por qué te estoy viendo? ¿Dónde está el podcast? Y mi respuesta a esa pregunta es. Está descansando <risa> El podcast dijo Hoy voy a dormir tranquilamente todo el día La verdad es que no terminé el guión Hoy por la mañana me desperté con ese propósito en mente Y me puse a leer este libro Que voy a utilizar como referencia Que se llama Viajar en el tiempo Por ahí la mitad de un spoiler es De qué se va a tratar el segundo episodio Pero la verdad es que me enganché leyéndolo y cuando me di cuenta, ya era bastante tarde y no iba a terminar de escribir el guión y de grabar y de editar. Yo no quería que pasara lo mismo de la semana pasada. Estresarme, pero también apresurar el proceso. Ya con los vlogs, ustedes se han dado cuenta que el proceso creativo es muy importante para mí. Y cuando se apresura, los resultados terminan no convenciéndome al 100%. Y eso pasó con el primer episodio de este podcast. El guión me gustó, mi narración fue agradable, dicen ustedes, me pondría un 7 como mínimo si soy un poco positivo, pero en el aspecto de la edición y algunos elementos que yo iba a incluir, la verdad es que sí siento que el rendimiento fue bastante bajo, y traté de mejorarlo durante esta semana pero por cuestión de tiempo no pude, así que el día de hoy cuando vi que ni el guion estaba terminado y tampoco iba a poder corregir los errores del episodio pasado, dije... No, si voy a hacer algo voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda hacerlo Por eso estoy pendiente con eso, mañana le voy a echar más ganas al guión Y tratar de corregir esas cosas que les digo Por la tarde aún así me puse a investigar cómo se puede publicar o distribuir un podcast en Spotify Parece ser que ya encontré por aquí una opción. El problema es que en esta opción que encontré subí el archivo y al parecer sí funciona. Solo que volví a subir el archivo equivocado. <risa> Lo mismo que me pasó la semana pasada. Si ustedes ahorita van a Spotify y buscan cuando no puedo dormir, les va a aparecer el primer episodio, pero es uno que no está editado al 100%. Y he tratado de borrar esta cosa que subí, pero no me deja. Entonces, les digo, cuando yo me apresuro, las cosas en realidad no salen bien. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ya, una película que vi yo ya hace ratito en la mañana que me gustó bastante. Había visto varias críticas como mixta en internet, por eso dije yo tengo que ir a verla para experimentar. Con estos ojitos de qué se está hablando con esta película, que para algunos es ridículamente buena y para algunos otros es aburrida. Creo que en general la gente le está englobando como una película de casa embrujada. Estoy hablando de la película The Night House o La Casa Oscura, creo que le pusieron en español. Aquí vamos a tener a una protagonista que acaba de perder a su marido por suicidio. Se disparó en la cabeza en el lago que está atrasito de su casa. Obviamente ella no se lo veía venir, no sabe por qué pasó y toda esa situación traumática le está afectando en su vida, en su vida laboral, en su vida social y obviamente en su vida personal. Se pasa los días y se pasa las noches entre bebiendo vino y teniendo pesadillas un poco extrañas al principio obviamente ella asume que todo es parte de este proceso de duelo que está viviendo pero poco a poco empieza a descubrir cosas por ahí que su esposo tenía ocultas que no lo pintan muy bien que digamos parecía no ser este hombre tan admirable como ella lo recordaba porque hay que decir que este tipo construyó de pies a cabeza, la casa en donde ellos viven y la arquitectura de esta casa cobra bastante relevancia a lo largo de la historia y creo que eso fue una de las primeras cosas que me sorprendió de la cinta y creo que nunca lo había visto plasmado de esa forma o tal vez yo no lo recuerdo no eso significa que hace mucho que no veía algo de este estilo en donde a través de la edición y de la dirección la arquitectura de la casa se utiliza para crear efectos visuales bastante interesantes que si sí añade cierta sensación de histeria a la historia y le crece a la protagonista ese sentimiento de que la están observando por todos lados si sí es de esos proyectos en donde la gente puede debatir fue real no fue real qué es lo que está pasando, porque se mezcla la salud mental con el tema terrorífico, lo cual a mí me parece bien, creo que el final puede llegar a conclusiones bastante ambiguas, en donde va a depender de ti darle una interpretación a lo que en realidad pasó, o por lo menos en el final darle una interpretación al final de qué es lo que podría estar sucediendo a mí personalmente me gustan ese tipo de cintas, pero sé que algunas personas no tanto y creo que de ahí podría venir la opinión tan dividida, porque a mí la historia me parece creativa Creo que estuvo bien ejecutada Hoy al principio de la película Sí creí que me iba a aburrir Pero por suerte de ahí empieza Todo ese aspecto en donde la protagonista Comienza a investigar Esos detallitos ocultos de su esposo En donde cobré el interés Y más se fue desarrollando la historia Que se iba presentando en pantalla Pero una cosa que definitivamente No disfruté Es que esta cinta utiliza el susto que proviene de sonidos No tanto de lo que se está presentando en la pantalla Sino que de un momento a otro aparece un gran sonido Que te genera un susto de forma natural Por lo disruptivo que es con tus pobres oídos no me gusta cuando sucede mucho eso y aquí si sí llega a pasar como tres o cuatro veces a lo largo de toda la cinta. Así que no es nada más al principio o a la mitad, sino que durante toda la cinta llega un momento de ese tipo que lo vuelvo a repetir, a mí personalmente no me gusta tanto. Pero pues se mezcla hasta cierto punto muy bien con todo lo demás que está pasando. Cuando terminé de verla me fui a ver por ahí los créditos del director y del guionista y vaya sorpresa que me llevé yo el director se llama David y veo aquí en su lista de créditos que él dirigió una película de hace tiempo 2017 que no he visto pero que la tengo en mi lista que se llama El Ritual y ya que veo que es el mismo director pues muchísimas más ganas me dan de ver esta cinta pero lo que más me llamó la atención es que aquí está acreditado como el director de Hellraiser. La próxima cinta de Hellraiser que se va a hacer. Que durante esta semana saltó en las noticias porque se ha dicho ya que la protagonista va a ser Jamie Clayton. Creo que se llama. Que es esta chava que también protagonizó sense Y a mí me pone muy, muy emocionado eso. A la gente no tanto. Para empezar porque... Les molesta que eh, Pinhead Vaya a ser una mujer, y a algunos otros Les molesta más que vaya a ser una mujer trans Entonces ahorita, como que La discusión en internet, bastante ridícula Yo estoy muy feliz de que Jamie vaya a ser La nueva Pinhead, miren, emocionado Estoy por esa cinta, y el guionista se llama Ben y de él, el único Trabajo anterior que he visto Que está listado aquí, es una película que se llama Super Dark Times, la vi cuando Salió, me gustó Recuerdo que me gustó, me gustó La estética sobre todo, del guion no me acuerdo mucho, pero por lo menos identifico eso, es guionista de The Night House y también es guionista de Hellraiser, así que el director y el guionista van a ser equipo otra vez en esa película, lo cual, por mí está bien, porque si vuelven a lograr mínimo, aunque sea la misma línea de entretenimiento que han creado en The Night House, Hellraiser va a ser una buena película, y otra cosa que también me llamó aquí, bueno, hay otras dos películas que están en preproducción que también está listado él como escritor. Una es The Sisters of Samhain. Me da vibra de bruja. No sé en realidad qué sea. Pero como me da vibra de bruja. Yo la quiero ver. Y lo último es A Head Full of Ghosts. Que parece ser una adaptación del de libro que en este midotón mucha gente está leyendo Por aquí les voy a dejar la portada, pero bueno, al parecer va a tener una adaptación Y él va a ser el encargado de pasarlo del libro a un guión de cine Así que sí son dos personas que sus proyectos pues me llaman Me llaman y estoy emocionado por verlo que cada uno de ellos nos tiene como ofrecer Uno en la silla del director y el otro en el escritorio del de guionista Así que si ustedes ya vieron esta película de Nighthouse, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo. Y si no, denle una oportunidad. De veras que yo creo que merece la pena. Pero por ahora es todo. Ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que vean una terrorífica película.